Queridas amigas, el día de hoy, aquí en el rincón de Ana María, donde juntas podemos lograrlo, vamos a hacer un nuevo proyecto. Esta vez vamos a hacer a Carla la gallinita coqueta. Un precioso proyecto lo pueden hacer para adornar su cocina para ponerla encima de su microondas, encima de su refrigerador o donde ustedes crean que pueda quedar bonito. También lo pueden hacer de esta manera. Las plumas ustedes las pueden hacer de diferente manera. Recuerden como siempre les digo, aquí en el rincón de Ana María, donde juntas podemos lograrlo, que nosotros le damos los medios y ustedes siempre ponen su toque personal. Siempre les sugiero a las amigas que siempre, siempre pongan su toque personal, su detalle, ¿no? Cada uno, porque muchas podemos hacer lo mismo, pero ya depende de nosotros poner nuestro toque personal. Entonces, amigas... Vamos a empezar este precioso proyecto. Para ello, los moldes, todos los moldes están en nuestro blog El Rincón de Ana María o en nuestro Facebook donde dice Carla la gallina coqueta. No es nuestro álbum de Carla la gallina coqueta Allí pueden encontrar nuestros moldes Y algunas sugerencias de cómo coser Y unas cositas más Entonces amigas lo primero que tenemos que hacer Para empezar este proyecto Es cortar Cortar nuestro, nuestros moldes no Si tiene para pegar, revisar Revisar siempre por favor todos sus moldes cortarlos cortarlos ir cortándolos toditos corte todo revise todos sus moldes y si están completos sobre todo cuando ustedes muchas veces compramos moldes en diferentes sitios y a veces no nos llega completo por favor revisar antes de comprar como sugerencia les les decimos que siempre revisen todos sus moldes para que puedan llegar a casa y que estén todo completo, entonces lo primero que tienen que hacer es revisar, por ejemplo, esto de acá va unido a esto de acá ¿no? acá mismo en el molde. En todos nuestros moldes, absolutamente todos nuestros moldes, nuestros kit perdón y nuestros proyectos siempre tienen guías y siempre están completos. ¿no? Así que aquí le damos la guía para que puedan ustedes unir. Entonces una vez una vez que cortan todo, una vez que tienen cortado todos sus todos sus moldes, ¿no? una vez que cortan todos sus moldes, revisan, verifican. Y si tienen que hacer algunas anotaciones especiales, les sugiero que hagan siempre por la parte de atrás. ¿no? Acá van a tener todo, todos sus moldes, ustedes lo cortan, lo verifican, lo pegan, si tienen que pegarlo. Y para las chicas que son manualistas, ¿no? Miren, acá ya está pegado, a ambos lados está pegado. Para las chicas que son manualistas, les sugiero que trasladen sus moldes. Y los peguen en un cartón, miren, para que ustedes puedan guardarlo y utilizarlo en otros proyectos que tengan que hacer o cuando tengan algún pedido, lo puedan buscar con facilidad. Siempre pónganle en la parte de atrás, si es posible, números ustedes. Como sugerencia les digo para que ustedes sepan de qué proyecto es este molde y ponga en para que les sea más fácil. ¿no? Porque a veces guardamos y guardamos porque no suele suceder, a mí también me, me sucede, no que guardamos y guardamos moldes y después al momento de buscar no sabemos a qué proyecto pertenece entonces como sugerencia le damos esa no esa alternativa para que ustedes miren nosotros ya hemos pegado todo esto en el cartón no lo tenemos en cartón le hacemos las anotaciones de que de qué tela hemos usado para recordarlo porque ustedes saben que la memoria es tan frágil que en el momento ustedes de repente no se acuerdan, entonces, por eso siempre les sugiero que hagan sus anotaciones en la parte de atrás o en la algunas anotaciones pequeñas en la parte de adelante y en la parte de atrás hagan todas sus anotaciones, ¿no? Entonces, amigas, acá tenemos todos nuestros moldes, todos, todos nuestros moldes, todos ya hemos cortado, hemos pasado nosotros, mano derecha, mano izquierda, a la derecha, a la izquierda, acá tenemos todo. Acá tenemos las hojas, son como un tipo de hojas, de las plumas, ¿no? le hemos hecho así, de esta manera. Y las que quieren también lo pueden hacer, o sea, de esta manera. no. Como les digo, todos los moldes están en nuestro blog o en nuestro facebook donde dice en el álbum Carla la gallina coquita entonces amigas vamos a empezar lo primero que se tiene que hacer para este proyecto vamos a usar paño -lensi. en otros países se llama fleece. Esta tela es fácil de trabajar y podemos trabajarlo todo a mano. Este proyecto lo vamos a trabajar todo a mano. Buscamos los colores que queramos, los colores que deseamos hacer. Nosotros en esta oportunidad lo vamos a hacer rosado, amarillo y vamos a combinar con otros colorcitos. ¿no? Entonces ustedes buscan qué colores desean realizar, qué colores le gustan y o qué telas tengan en casa. Todo lo que vamos a utilizar para este proyecto es pañolensi o flis, que es como se llama este, en algunos países, el pañolensi que aquí en el Perú, ¿no? Lo llamamos pañolensi. Ya no tengo espacio, vamos a ponerlo por aquí. Otra cosa que vamos a utilizar son hilos. Hilos para bordar, mayormente le dicen perlé. ¿No? Son hilos para bordar, son hilos un poquito más gruesos, pero si en caso no encontraran, este, pueden ustedes buscar hilos normales y lo ponen de dos o tres. Pero es preferible estos hilos de bordar que hay en todas las mercerías, en todos los sitios que venden manualidades, tenemos los hilos de bordar. ¿no? Así y también vienen como en tiritas. Otra cosa que vamos a utilizar para este proyecto, para este proyecto yo voy a utilizar ojitos, ¿no? Ya hechos, yo voy a utilizar ojitos ya hechos. En el molde también tienen ustedes allí, está cómo hacer los ojitos con el mismo pañolensi, si ustedes quieren también los pueden pintar, ya depende de ustedes, amigas mías. Ustedes saben que nosotros le damos acá todos los secretos de todo lo que sabemos. Ya saben ustedes que nosotros nunca nos quedamos con nada. Todo lo que aprendemos, todo se los trasladamos a ustedes. Porque siempre decimos, ¿de qué nos sirve saber algo si no lo transmitimos a otras manualistas para que a su vez puedan enseñar a otras? Entonces esto es lo que vamos a usar. Yo voy a usar cintas. Voy a usar cintas para hacerle los, los lazos y y otras este y otros adornos, ¿no? Una cinta, una cinta que me gustó, una cinta bonita que combina con mi proyecto. Otra cosa que voy a usar son estas rositas ro, de color rosadito. Entonces, son varias cositas que voy a usar. Pero ustedes, como les digo, lo pueden hacer con el mismo pañolenci o de repente ustedes... Encuentran otras alternativas que puedan utilizar para, para que puedan adornar de la mejor manera. Pueden adornarlos con cintas, pueden adornarlos con el mismo pañolensis. Como le digo, pueden pintar los ojos, pueden bordar los ojos. Entonces todas las alternativas que ustedes tengan a la mano pueden, pueden usar. Entonces amigas, vamos a poner... Uy, uy, uy, uy. se nos cayó todo bueno así es cuando uno está suceden pequeños pequeños accidentes entonces seguimos amigas entonces nosotros como le digo hemos utilizado hemos utilizado Pañolensi, rosado, bebé, hemos utilizado. Entonces lo primero que tienen que hacer, amiguitas, es... Lo primero que tienen que hacer es... Plasmar su molde en su tela. ¿No? Plasman todos sus moldes, todo, todos sus moldes. Nosotros en esta oportunidad siempre usamos, estos son unos lapiceros que después de unos minutos, unos segundos o de repente un poquito más, se borran. Entonces, siempre utilizamos este tipo de lapicero. Ustedes también pueden utilizar lápiz. Lo, ustedes lo trasladan para poder cortarlo. Entonces, todo, todo, absolutamente todo, lo trasladan a su pañolensi. Hacen ustedes todos sus moldes. Acá ya tenemos nosotros todo cortado. Perdón, todo pasado. Miren, acá están las alas. Ustedes van contando cuántos son sus proyectos. Tenemos parte delantera, parte trasera. Tenemos el ala derecha, la ala izquierda. Esta es la cresta y esta es la cola. Estas son las patas. Pata derecha, pata izquierda. Esta es la parte de abajo, la base. Esta es la base. Y después, esto es todo para el cuerpo. Después ya hemos cortado y tenemos todo para lo que es los adornos. Mejor lo vamos a hacer en dos pasos para que pueda ustedes entenderlo mejor. Entonces ya hemos cortado todo lo que es para el cuerpo. Ya hemos cortado todo. Hemos, mejor dicho, hemos trazado todo para lo que es del cuerpo. Acá ya lo tenemos todo cortadito. Ven ustedes, este es el cuerpo: trasero, delantero, la base. Tenemos todo. Acá están los bracitos. Acá está la cresta. Y aquí está la cola. ¿Ven ustedes? Revisen todo. Entonces, amigas mías, ya tenemos todo esto. Ahora, el siguiente paso les voy a decir cómo vamos a hacer el punto. no El punto que vamos a utilizar para este proyecto se llama festón el punto se llama festón ustedes también pueden coserlo a máquina pueden utilizar otro otro punto no de repente punto atrás o punto tipo máquina pero lo mejor es usar este punto el punto festón porque une de tal manera que queda uniforme todo y queda bonito entonces lo primero que tienen que ustedes buscar es una aguja pequeña. ¿Para qué? Para que les permita trabajar muy fácilmente. Otra cosa que les sugiero, les recomiendo, que no utilicen hilos muy grandes. ¿Por qué? Porque cuando ustedes empiezan a coser, se les va a enredar el hilo. ¿no? Entonces, utilicen pequeñas cantidades de hilo. Acá les voy a enseñar cómo iniciar y cómo terminar el hilo, ¿no? Cómo terminar el hilo, porque a veces este, eh, decimos, ya, pero si, si se me termina el hilo y después, ¿cómo hago el siguiente, no? Entonces, le digo, pequeña cantidad para que no se les enrede y, se, y les sea más fácil trabajar. Entonces, mire, acá agarramos las dos partes de la tela... Y empezamos. Entonces, hemos hecho ya nuestro nudo. Empezamos por la parte de adentro. Ya, miren ustedes. Ahí ocultamos el nudo. Ustedes saben que acá en el rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr, siempre nos encantan los detalles, ¿no? Siempre, por eso les sugiero y les digo. A todas las manualistas y a todas las alumnas que tenemos que se preocupen por los detalles. ¿Por qué? Porque nuestros clientes, parece mentira, se fijan en esos detalles. Y entonces, si nosotros hacemos bien las cosas, vamos a tener... Nuestro cliente va a ser siempre nuestro cliente porque va a saber que nosotros nos preocupamos por esos detalles. Entonces miren ustedes, pasan por aquí, hacen una línea recta, pasan por aquí, ¿no? Y jalan y dan. Este es el primer punto. Les voy a volver a enseñar para que se les quede, ¿no? A ver, de repente no lo vieron bien. Vamos a sacar, vamos a hacer el nudo. Vamos a hacer el nudo. Y entonces, esta es la tela doble. Entonces, agarramos de la parte de acá, del medio. Y, miren dónde ponemos la aguja. Queda, aquí adentro queda. Entonces, ahora unimos los dos. Así se empieza, ¿no? Le estoy enseñando cómo se empieza. Entonces, aquí agarramos en forma recta. Allí en nuestro Facebook, en el álbum, también está esta explicación en forma visual. Ven ustedes, jalamos y damos aquí. Ya está el primer punto. Y después solamente seguimos. Dependiendo qué es lo que vayamos a hacer, las puntadas tienen que ser medianas, pequeñas o un poco grandecitas. Y también los espacios. Los espacios no tienen que ser muy separados porque si no se va a abrir. Tiene que ser más o menos medio medio centímetro o un poquito menos, no? Por ejemplo, en el proyecto que estamos haciendo lo hacemos pequeñito porque las piezas la mayoría son pequeñas, no? Ustedes miren ustedes. Entonces van ustedes cosiendo así y se va uniendo. Ve qué bien queda. Por ejemplo, se le terminó el hilo. ¿Cómo hacen? Se le terminó el hilo porque le estoy diciendo que usen pequeña cantidad. Entonces ustedes abren la parte de aquí atrás, voltean, voltean su hilo. Aquí les dan un cierre, les da un cierre. ¿No? En la parte de atrás, todo en la parte de atrás para que su costura sea totalmente bonita, ¿no? Quede prolija, corta y esto se queda atrás. Para volver a empezar, usted vuelve a hacerle el nudo al hilo, vuelve a hacerle el nudo al hilo, cortamos un poquito esto de acá para que. Y miren ustedes, volvemos por la parte de aquí, en el mismo lugar, en el mismo lugar, y jalamos. Miren ustedes, seguimos cosiendo, seguimos cosiendo, y ya no se nota absolutamente nada, de la costura que hemos realizado, del empate que hemos hecho, ¿no? Entonces, ustedes continúan. Continúan. Continúan. Y así van a hacer todo su trabajo. Miren. Ustedes, sencillamente, este punto es muy fácil de realizar. Y la mayoría de apliques que se hacen y hacemos, lo hacemos con este punto. Como les digo, también pueden coserlo a máquina. Pero es preferible trabajarlo con este punto porque es más fácil poder unirlo, más fácil. Solamente que hay que trabajarlo. Es laborioso, solamente eso. Se van a demorar un poquito más, pero le va a salir un trabajo perfecto. Entonces esto ha sido la enseñanza del día de hoy como les digo aquí en el rincón de Ana María donde juntas podemos lograrlo nosotros todo lo que aprendemos todos los secretitos todos, todos, absolutamente todos se los enseñamos a ustedes entonces amigas vamos a empezar con el cuerpo vamos a empezar con el cuerpo en este proyecto se empieza se empieza el cuerpo de la parte de atrás porque esto va a quedar así no tiene una curva va a quedar así la gallinita entonces empezamos empezamos este es el cuerpo más grande ustedes dirán por qué la parte de adelante es más pequeña y la parte de atrás es más grande ¿No? Ustedes de repente cuando ven su molde van a decir Uy, no me cuadra, no me calza, o sea, está mal ¿Qué cosa? O sea, ¿por qué me dieron así? Porque tiene una razón Esto de acá queda así, de esta manera Entonces lo primero que vamos a hacer es coser esta parte La parte redonda La vamos a coser a la parte de abajo Miren ustedes A la parte de abajo, entonces les voy a con este mismo. Les voy a con el que le he enseñado, igualito les voy a vamos a coser. No siempre vean, otro, otra cosa que deben tener en cuenta es el lado, el revés y el lado. Otra cosa que no les he mencionado: el paño lenzi. El paño lenzi tiene un lado que no se estira y el otro lado que sí se estira. Entonces, también al momento de marcar nuestros moldes, tenemos que tener presente esto. No, entonces, nosotros dependiendo para qué, qué queremos esto, dependiendo para qué queremos esto, nosotros vamos a hacer nuestros trazos, no por ejemplo. Por ejemplo, en esto de acá, donde se estira es para este lado de acá. ¿Por qué? Porque si no, imagínense, al momento de rellenar la napa, ¿no? ¿no? No se va a estirar para el lado de acá, va a salir gigante. Tenemos que ver todas esas cositas. Inclusive en nuestros moldes hay unas rayas, ¿no? Se les dice para qué lado tiene que estar la tela, ¿no? Para qué lado, para que ustedes puedan verla. Entonces, ese pequeño detalle, quería explicarles. Ese pequeño detalle, igual mire para, para lo que es las alas. Se supone que nosotros queremos que sea gordita. Y se estira para el lado de arriba al momento de llenar todas esas pequeñas cosas. Entonces, amigas. A otra cosa que no les he dicho, qué cosa vamos a... me estaba olvidando. Lo que vamos a utilizar para el relleno es napa siliconada. Es un tipo de algodón que es antialérgico. No sé si hay en todos los países esta napa siliconada, pero aquí en el Perú utilizamos esta napa siliconada, ¿no? También hay algodón, pero esta es napa siliconada antialérgica. Entonces nosotros vamos a utilizar para el relleno esto. Ustedes pueden, pueden buscar su napa o tipo de algodón, o si no encuentran, este, busquen algo parecido para poder hacer el relleno. ¿no? Entonces ese es el detalle que me había olvidado decirles. Entonces vamos a coser nuestra base a nuestro cuerpo trasero, pero por esta parte, ¿no? Esta es la parte más grande, vamos a coser. Entonces, otra cosa que tienen que tener en cuenta ustedes es para dónde tienen que coser, ¿no? ¿Para dónde va a quedar mejor? su trabajo, o sea, cuál es el derecho cuál es el revés entonces de acuerdo a eso ustedes tienen que empezar a coser entonces hemos quedado que la costura es de la siguiente manera, para empezar ya le hemos enseñado ese paso entonces ustedes cosen todo este borde todo, todo, todo esto todo está hecho para este. Los moldes son exactos. Pero si por algún motivo ustedes cosieron, este, cortaron un poquito menos, un poquito más, esta tela se estira un poquito. Entonces ustedes lo ajustan y lo acomoda. ¿no? Entonces, ustedes cosen toda, toda, toda, todo el borde. Ya esto ya está listo, acá lo, lo tenemos ya cosido, porque si no, imagínense, vamos a demorarnos. Entonces acá ya está, ustedes ven, está todo cosido, toda la parte de acá está cosido. Por ejemplo, nosotros esto lo hemos cosido a máquina. Para coser a máquina le dejan medio milímetro, un pequeño espacio nada más. Miren ustedes, así queda la primera parte. Luego tienen que ponerle la parte delantera. Ustedes tienen que ponerle la parte delantera que ya va haciendo lo mismo, haciendo el mismo punto, cosen toda esta parte de acá. Perdón, es así. Ya me estaba equivocando yo. Tenemos que ver. Entonces cosemos todo esto de aquí. Va a quedar así nuestro nuestro cuerpo. ¿Ven ustedes? Acá ya hemos cosido las dos partes. Miren cómo queda exacto. Queda exacto. Hemos cosido la primera. Hemos cosido esto. Después hemos cosido esto de acá. ¿No? Hemos cosido así hemos venido de acá de este lugar hemos terminado acá hemos empezado esto de acá y ya vamos para el lado de la cabeza ¿Por qué la hemos dejado abierta para ello ustedes tienen que tener ya está el cuerpo ¿no es cierto? acá todavía le falta ya está el cuerpo ustedes tienen que tener listo su cresta Perdón, esta es la cola y esta es la cresta. ¿Por qué? Porque al momento de coser, al momento de coser, ustedes tienen que poner la cresta. Allí mismo dice, en el molde. En el molde dice dónde va la cresta, ¿no? ¿Dónde va la cresta? donde va la cola? Aquí mismo le ponemos todo. Todo le ponemos aquí. Entonces, ¿Dónde va la cresta? ¿Dónde va la cola? Y entonces, conforme vayamos cosiendo, llegamos acá le ponemos la cresta le ponemos la cresta y seguimos cosiendo le ponemos la cresta seguimos cosiendo le ponemos la cola le ponemos la cola una vez que le ponemos la cola rellenamos ¿No? Una vez que ponemos la cola, dejamos todavía este espacio por aquí y rellenamos antes de poner la patita. Antes de poner la patita, la rellenamos. ¿No? La patita que va a ir ahí es esta de aquí. Esta es la patita que va al final. Entonces, cosemos... Ya tenemos que tener relleno todo esto, ¿no? Entonces, nuestro proyecto del cuerpo nos tiene que quedar así. ¿Ven ustedes? Nos tiene que quedar así. Rellenamos ponemos mire por ejemplo acá nos olvidamos de ponerle las patitas entonces voy a tener que abrir acá para ponerle la patita que va acá ven ustedes así tiene que quedar el cuerpo de nuestra gallina para que quede listo para hacerle todos los detalles tiene que quedar así para después hacerle todos los detalles una vez que llenamos todo cerramos cerramos ¿no? con el punto que estamos realizando y nuestra gallina va a quedar así con una patita casi y después ya le tenemos que poner las alas la otra patita y las plumas, ¿no? Entonces así va a quedar nuestro cuerpo. Otra de las cosas que quiero hacerles ver, como le digo, los pequeños detalles. Cuando ustedes borden, tienen que hacerle bien los dedos de las patitas, ¿no? ahí mismo en el en el molde